Hola, buscadores. Lo que cuenta no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Tiene muchas, esta frase tiene muchas, muchos posibles significados o interpretaciones, como queráis decirlo. Todas son bastante válidas, pero es importante recordarla y aplicarla a nosotros, sobre todo. Los demás, que hagan lo que quieran. Pero tú, fíjate que muchas veces pensamos mucho en nuestro pasado, lo que hemos hecho, de dónde venimos. Y en realidad eso lo único que hace es bloquearnos. Lo que tenemos que pensar y fijarnos en hacia dónde vamos. Y cuando juzgamos, que no debemos juzgar, pero me refiero cuando pensamos en otras personas o tenemos en cuenta lo que está pasando, etc., es ahí donde tenemos que enfocarnos, hacia dónde va esa persona, no de dónde viene. Cualquier persona puede venir de cualquier sitio, y me refiero a haber sido cualquier cosa por negativa que sea. Si te enfocas en eso, si piensas en eso, en ti que hayas hecho eso, o en otra persona, en realidad estás bloqueando realmente el camino, bloqueando la evolución. Tienes que fijarte en hacia dónde vas. Eso es lo que se va a conseguir. Recordad la frase esa que, os repito, tan a menudo, la energía sigue al pensamiento. La energía no sigue el pasado, la energía no sigue lo que hiciste. La energía sigue a tu pensamiento, que es precisamente el que dice o decide hacia dónde vas. Si tú has decidido ir, qué sé, a la evolución, a subir, a mejorar, a... Cambiar el mundo, que lo que quieras, ¿no? Pues eso, es ahí es donde se enfoca tu energía y eso es lo que va a conseguir que pase en realidad. Hacia dónde vas, decide realmente lo que estás haciendo y los resultados que vas a obtener. Por eso es tan importante fijarte en hacia dónde vas. Hacia dónde has decidido ir, puedes decirlo de esta manera. Es en lo que tenemos que enfocarnos. Olvidarnos de pensar... En cosas pasadas, olvidados en pensar, es que o yo o, u otra persona hizo eso. Da igual lo que importa, no es lo que hizo, de dónde viene, sino lo que hace, porque eso indica hacia dónde quiere ir y es finalmente dónde irá. Tú puedes cambiar tu vida siempre, pero tienes que cambiar tus deseos de ir hacia ciertos sitios. Y dejar de enfocarte en dónde has estado o lo que has hecho. ¿Tienes la libertad que ya nos gustaría tener? Esa es la ventaja de ser un ser humano. Tenemos la libertad para decidir nuestro futuro. El pasado no podemos ya decidirlo. Olvidaos de él. No podemos cambiar ni un ápice de nuestro pasado. Pero sí podemos cambiar nuestro futuro. Decide hacia dónde quieres ir. Es tu libertad y será tu resultado. Como siempre, comentarios o preguntas en los comentarios del vídeo. Nos vemos. Hasta la próxima.